Queridos amigos, queridos clientes, mi nombre es Bernabé Romanos y hoy me encuentro en Avilés, en el norte de España, en la preciosa tierra de Asturias. Justamente hemos tenido eh, una conferencia de la compañía donde nos han dado información de primera mano y hemos podido obtener esa información de cómo desarrollar de manera efectiva el negocio. Estoy muy contento con, con lo que es eh, la compañía Dempoldex me ha dado unos resultados, estoy obteniendo unos resultados muy, muy buenos y la verdad que los recomiendo a todas aquellas personas que quieran algo diferente, algo más eh, en sus vidas, ¿de acuerdo? Así que estoy súper contento, encantado y muchos éxitos a todos.